Yukio Tonegawa, empleado del poderoso grupo tei que controla todo Japón. El hombre que ascendió hasta ser el número 2 en la empresa, una leyenda viviente. Al menos, eso se creía. Primer premio en la categoría masculina de Konomanga Gasugoi en 2017. Este demoníaco spin-off, así es, así es, así es, finalmente se lo adaptará al anime. Tonegawa lidiará con las absurdas demandas del jefe, Kazuta Kajiodo, y esperará de sus empleados vestidos de negro traición y desconfianza, sufrimiento, agonía, y finalmente DESESPERACIÓN Las desventuras del gerente intermedio Tonegawa, el anime, cada martes en la noche se transmitirá este despiadado anime.